Comisión de Acción. Buenas. A ver, antes de nada quiero pedir una aplauso bien grande por el éxito de la concentración de esta, de esta tarde. Que ya ha pasado más de una semana y aquí continuamos todos y mirad cómo está la plaza para todos los que creían que esto no era posible. Eh, disculpad si me quedo atascada o algo pero es que hay un montón de cositas que decir yo no sabía que iba a tener que decir tanto si no nos salgo y nada ahora voy a pasar a los puntos que se concretaron ayer después de la asamblea general en la asamblea por comités en la de acción vale a ah, disculpad porque se ve que ayer se hizo un comentario eh, cuando salimos los de acción de eh, hemos decidido o sea como si fuera nosotros que no que es de todos que, se, que disculpad ¿Vale? ¿El qué? Vale. Y nada, bueno, ayer por la noche mmm, en la asamblea abierta de la Comisión de Acción se eh, consensuó eh, dividir las propuestas en acciones individuales, acciones creativas y acciones relacionadas con el artículo bueno, la reforma del artículo 87.3 de la Constitución y, el trabajo, y trabajar en el decálogo, ¿vale? Así facilitaremos mucho las cosas. Eh, de esta forma se pretende centrar y concretar nuestros esfuerzos. Bueno, y antes de pasar a las propuestas de, de ayer, a las que estos son más concretas, recordar la acción de la concentración del martes 31 de, de mayo eh, a las 10 de la mañana en Canal No para limpiar la fachada, ¿vale? sumándonos a las reivindicaciones de los trabajadores de la cadena y la defensa de una televisión pública de calidad, reivindicando el cumplimiento de su función social como medio público y plural. Eh, también eh, recordar la concentración el día de la firma de posesión eh, de la toma de posesión de Camps. Todavía no se ha matizado cuándo va a ser, pero ahí estaremos todos esperándole. todos a una ¿Eh? sí hay muchas sugerencias lo ¿no? del traje también vale eh... se ha dicho lo del traje se habla también de una chorizada eso se va matizando hay muchas opciones y se siguen se pueden seguir proponiendo vamos vale esta espero la verdad que aplaudáis bastante porque a mí me gusta es una caminata en verano, o sea, una movilización a pie desde Valencia hasta Madrid, intentando Intentaremos también que se suben las demás ciudades a este movimiento. Imaginaros cómo puede ser que desde Barcelona, desde Valencia, desde Sevilla desde todos los puntos de España se salga para y se termina. Y brutal. Vale, a ver, bueno, creo que ha quedado aprobada, no incluido. A ver, sabemos que hay gente por circunstancias personales no pueden acudir aquí... ...no pueden estar apoyándonos desde esta plaza... ...entonces intentamos crear una acción... ...para que todas estas personas puedan colaborar... ...también desde sus hogares y desde su vida diaria... ...¿vale?... ...intentaremos, intentaremos eh, llevar panfletos... ...a asociaciones de vecinos, a centros de día... ...a, ¿cómo se llama? a bares de jubilados, a todos estos sitios... ...donde eh, haya un decálogo por un lado de la página... Y, y por el otro lado, eh, formas de colaborar, como a saber de escribir en los billetes con fra eh, frases y firmando con 15M, que ese ya se lleva a cabo y lo vuelvo a recordar porque es un movimiento muy chulo que puede llegar a muchísimos sitios. Difundir entre tus contactos, o sea, hablar del movimiento 15M, que muchas veces se olvida un poquito. Eh, Colgar pancartas en los balcones con lemas como 15M, Plaza 15 de Maña, Indignados, Spanish Revolution, que eso también lo podemos ir haciendo todos y llenar la ciudad de carteles para recordar que estamos ahí, que esto sigue más vivo que nunca. Vale. Acudir a las asambleas de barrio, que es muy importante, es un gran paso que se ha dado aquí, que todas las personas acudan a su barrio, a las asambleas. Y mirar la web y nos actualizando poquito a poco de todo lo que va sucediendo. ¿Vale? A ver, todas estas propuestas se eh, hablarán también con jurídico, obviamente, a ver si es viable, no es viable. Esperemos que sí. Eh, también os recordamos que en el stand de acción podéis dejar eh, vuestro correo electrónico para, por, para hacer llamamientos cuando se realicen todo ese tipo de acontecimientos, de todas acciones, ¿vale? Pasáis por ahí y lo dejáis. Vale, ahora paso a otros puntos que me han mandado decir de repente... A partir de esta noche a las 12 de la noche en la comisión de informática se ha creado una vía de comunicación que haga pública al resto de la plaza y del mundo el trabajo diario que se está llevando a cabo en cada una de las comisiones, eh, recogiendo las actas de cada una de ellas. Esto se podrá ver dentro de la web de valencia.tomalaplaza.net en forma de blogs específicos para cada una de las comisiones y grupos. Vale, os metéis ahí, todas las acciones, por ejemplo, que estamos llevando a cabo las podéis visualizarnos, esto facilita el trabajo. A ver, eh, se plantea, se está empezando a plantear también el pasar de, de siete asambleas a la semana a un número un poco menor, eh, trabajando más en temáticas por comisiones y apoyando más en, apoyándonos más en los barrios también. Vale, esto, y pensando en cuál es el modelo de asamblea que queréis para ir hablándolo. Y eh, a recordar que ya se emitió un comunicado eh, de que el 15M estaba totalmente desvinculado de la, del movimiento que se llevó ayer a cabo en Canal No, ¿vale? Pero se ha hablado con algunas de las personas que, que bueno, fueron parte del movimiento y, y desmienten totalmente que haya sido una actitud eh, agresiva o violenta, ¿vale? O sea, no, no sucedió... El parte de lesiones dicen que fue por dar forras el mismo contra las barras. O sea, no se hizo nada. Bueno, pues eso que lo supierais. Y... ¡Uh! Creo que he terminado ya. <ríe> bueno, pues muchas gracias a todos y...